Buenos días, ¿cómo están? Les hablamos de la Fundación Neumológica Colombiana, les damos la bienvenida a esta clase que es, proponemos eh, desde el programa de rehabilitación pulmonar, eh, que es kickboxing en vivo. Eh, les damos la bienvenida a todos los pacientes, diciéndoles que esta es como una nueva alternativa para eh, hacer ejercicio eh, de una forma un poco más divertida, ¿listo? Mientras que más personas se van uniendo a nuestra sesión en vivo, eh, me voy a ir presentando. Mi nombre es eh, Luisa Fernanda Calampaz Campo, fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Eh, hago parte del de las fisioterapeutas del programa de rehabilitación pulmonar. ¿Listo? ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, mientras más personas se van uniendo a nuestra sesión en vivo, vamos a ir a dar las recomendaciones básicas. Mientras eh, le damos tiempo a las personas que de pronto no han comido, que de pronto no han tomado sus medicamentos para que lo hagan. Entonces vamos a tener varias reglas, ¿listo? Mientras tanto, eh, voy a dar entonces... ¡Mola cómo estás, don Efraín! Doña Ana y Dalí, súper conectados como siempre. Listo. Entonces, mientras tanto, vamos a ir saludando a todos los pacientes de la Fundación, de todos los diferentes programas de como Asma Aire aire POC, trasplante pulmonar, enfermedad vascular pulmonar y en general pues a los familiares de nuestros pacientes. Si de pronto usted me está viendo de un lugar diferente, puede ser otro país, casi siempre es desde Ecuador eh, o si nos ven de otra ciudad, de otro programa de rehabilitación pulmonar, pues entonces nos dejan sus comentarios en la cajita de comentarios del, del Facebook en vivo, del live en vivo, ¿listo? Eh, también tengan en cuenta ustedes que si tienen cualquier inquietud un funcionario de la Fundación Neumológica va a estar atento contestando cada una de sus inquietudes, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, eh, mientras tanto vamos a ir a darles nuestras recomendaciones y nuestras reglas básicas, que es que primero que usted haya desayunado, que no haya hacer ejercicio en ayunas, ¿sí? Es decir, que se tome un poquitico una fruta, que se haya comido una proteína como una galleta una tostada, que se haya comido... Eh, perdón, una galleta, eh, un queso o un huevo y eh, un carbohidrato así como una galleta o una tostada. ¿Listo? Para que no vaya a hacer ejercicio en ayunas porque esto nos puede limitar. Bueno, otra, la segunda recomendación básica es que si usted utiliza oxígeno, se lo va a colocar en este momento y si usted hace parte de nuestro programa de rehabilitación pulmonar, pues entonces coloque al mismo litraje con el que usted lo utiliza en el gimnasio de la fundación. ¿Listo? Porque no es lo mismo cuando nosotros estamos en reposo y tenemos el litraje que cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces nuestros pacientes de la fundación, ellos ya saben más o menos cuánto es el litraje que tienen que utilizar. Coloquen su extensión de la cánula, coloquenlo cerca a su concentrador y vamos a empezar entonces la clase. ¿Listo? Otra de las reglas importantes es que tienes que utilizar el calzado adecuado, es decir, tenis algo que te permita generar una amortiguación en cada movimiento, listo, no vamos a utilizar ni chanclas, ni sandalias, ni bauchas, nada de eso, tiene que ser algo que sea seguro, también se les recomienda que utilicen una sudadera, una licra, algo que les permita generar un movimiento adecuado de su cuerpo, listo, eh, otras de las recomendaciones, y es muy importante, es que puede ser que cuando usted haga este ejercicio, cualquier otro ejercicio, puede sentir un poquito de aumento en la falta de aire, que se sienta ahogado. Listo, entonces, cuando usted se sienta que ya no puede continuar, se sienta un momentico, hace sus ejercicios respiratorios, toma por la nariz, bota por la boca, largo todo el tiempo, se memoriza ese patrón respiratorio porque ese es el que lo vamos a lo que, que lo va a tener todo el tiempo durante la sesión, y una vez usted se recuperó, vuelve y se, y se integra a la, a la sesión, ¿listo? A veces nos podemos limitar un poquito, pero con los ejercicios respiratorios mejoramos y obviamente también mejoramos la saturación, ¿listo? otras de las recomendaciones importantes es que, digamos, usted tiene una enfermedad osteomuscular, ¿qué quiere decir? Puede tener artritis reumatoide, artrosis, reemplazos articulares como de cadera, de rodilla... Alteraciones a nivel de la columna que de pronto le se a usted generar un movimiento fuerte, ¿sí? Porque podemos, eh, yo, les, yo les más o menos les voy a estar indicando qué vamos a hacer, pero si usted no puede saltar por alguna de estas limitaciones anteriores o porque tiene algún dolor muscular, no lo haga, se mantiene en el puesto, hace la simulación del movimiento, pero no lo hace, ¿listo? La idea es que usted tenga en cuenta que usted va a tratar de seguirme, pero usted lo va a hacer bajo su tolerancia, ¿listo? Otras de las recomendaciones importantes... Y es más que todo como una contraindicación, es que si usted por lo menos ha tenido dolor en su pecho, que no se le quita, que se irradia al lado izquierdo, ¿sí? puede sentir una molestia a nivel de miembro superior izquierdo como brazo, eh, hombro, a nivel de la espalda, a nivel de la mandíbula, en algunos casos en las mujeres a nivel de la encía, y es un dolor que es fuerte y que se irradia, definitivamente no hacemos el ejercicio porque podemos estar generando, Dios no quiera un infarto, ¿sí? ¿Sí? alguna angina que sea inestable, algo que no nos permita hacer nuestra, nuestra clase y obviamente está contraindicadísimo hacer ejercicio cuando tenemos este dolor. ¿Listo? Otra recomendación es que si usted ha tenido aumento en los síntomas, si ¿sí? eh, eh, por lo menos han cambiado, ha aumentado la tos, ha aumentado la frenita, ha cambiado el color, la consistencia, el olor. Sí, es muy importante que tengan en cuenta que estos signos son de exacerbación y podemos estar frente a un proceso de exacerbación. Entonces, no hacemos ejercicio, mejor remítase a su médico, ¿listo? Para que por ti lo tengas en cuenta. Otra recomendación importante, perdón, contraindicación, es que digamos, cuando tú haces alguna actividad, ¿sí? Puede ser como caminar, te mareas y es de forma repetitiva. Sí, o de pronto te has desmayado hasta perder el estado de la conciencia, lo que nosotros conocemos como un evento sincopal, nosotros no hacemos ejercicio, ¿listo? Para que por favor lo tengas en cuenta. Otra recomendación importante es que vas a tener aquí, ahora sí para las recomendaciones, una botellita de agua que va a ser como para que nosotros nos podamos hidratar durante el proceso de la sesión. Eh, la idea es que por favor estés tomando de asorbitos antes, durante y después de la sesión, ¿sí? Y si de pronto tú tienes alguna enfermedad que te limita, digamos, el consumo de agua, por favor, eh, toma de asorbitos. puede ser que tengas falla cardíaca, que tengas enfermedad renal, entonces toma de diasorbitos para que no sientas resequedad en la boca y para que te mantengas hidratado, ¿listo? Eh, otra recomendación ya para decirles es que si ustedes eh, quieren volver a ver el video, este va a quedar cargado en la página, eh, eh, en, la, en, la, en el muro pues, de la Fundación Neumológica, para que por favor lo tengas en cuenta. ¿Listo? Eh, ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ya vamos nueve minutos, vamos a hablar dos minutos más para que las personas tengan la posibilidad de eh, conectarse. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer clase de kickboxing y para que ustedes tengan en cuenta qué es eso, esto es un deporte que es de origen japonés. La, la idea es que esto mezcla como diferentes técnicas de artes marciales en donde se tiene en cuenta el boxeo, el karate y el Muay Thai, que nosotros lo conocemos como boxeo tailandés, listo, mezcla diferentes técnicas de movimientos que pueden ser golpes rectos, movimientos de defensa, de ataque, de contraataque, sí. Generalmente lo conocen como un entrenamiento de defensa personal. Es un entrenamiento que es global, pero eh, y que hay dos tipos. Generalmente es el, el que es entre un eh, es un deporte, pues, de que es de contacto entre dos personas. Pero el otro es el que vamos a hacer nosotros, que es una clase dirigida, que es grupal, y que básicamente mezcla como la actividad aeróbica, Muchas, en muchos lugares, en muchos gimnasios lo, lo conocen como cardio kickboxing, que yo todo el tiempo me estoy moviendo, estoy aumentando mi frecuencia cardíaca, pero lo acompaño de movimientos de boxeo. Eso es lo que lo hace un poquito más divertido. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿esto qué hace? Nos mejora la capacidad aeróbica, nos mejora la coordinación, la velocidad, eh, de, la velocidad del entrenamiento, nos mejora muchas cosas. Nos mejora la memoria, que ustedes tengan en cuenta todas las bondades. Bueno, para que sepamos siempre que esto no me va a suplir el ejercicio aeróbico que nuestros pacientes hacen en la caminadora, en la bicicleta, o cuando usted sale a trotar, si ¿sí? algo que sea programado, que tenga algún fin, como mejorar su estilo de vida, sí, no, no es lo mismo, es un colaborador del ejercicio aeróbico, siempre hay que tenerlo en cuenta, igual que la rumboterapia es un colaborador, pero es como una alternativa que nosotros estamos proponiendo para nuestros pacientes de la fundación y pues toda la comunidad de Facebook. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente como el entrenamiento aeróbico también podría llegar a generar beneficios importantes como lo es el manejo de la tensión arterial, eh, la disminución de la frecuencia cardíaca, si nosotros lo hacemos de forma progresiva, mi corazón se va a adaptar, ¿qué quiere decir? Que no va a tener que latir tan rápido, porque yo estoy entrenando mi corazón de forma progresiva, sí, y va a tener que latir menos para poder eyectar sangre hacia las partes más distales, entonces es como un método de adaptación, ¿listo? También disminuye los niveles de azúcar en sangre, es decir, que mejora la sensibilidad a la insulina, y es muy importante para nuestros pacientes que pueden llegar a tener diabetes mellitus. ¿Listo? También mejora la coordinación, lo que habíamos dicho, disminuye la sensación de ansiedad, lo que yo les digo, cuando usted se agita, cuando usted genera un aumento en ese esfuerzo, aumenta mi, mi flujo, mi flujo sanguíneo, se va hacia el cerebro, mi cerebro empieza a liberar una sustancia que ya se llama serotonina, entonces empezamos a, a, qué? a mejorar esos estados de ansiedad. Listo, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta, ya vamos 11 minutos desde que empezamos, entonces voy a volver a presentarme. Ustedes me dicen si me escuchan y todo está bien, ¿listo? Entonces, bueno, el día de hoy, que es 22 de mayo a las 9 de la mañana, vamos a transmitir nuestra clase en vivo que es eh, kickboxing desde la Fundación Hemológica Colombiana. Les habla Luisa Fernanda Calambas, fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y entonces vamos a darle la, el inicio pues a nuestra a nuestra sesión, ¿listo? para que por favor lo tengamos en cuenta ¿listo? entonces, voy a empezar a colocar la música ustedes me comentan si me escuchan bien si está muy alta la música si me veo bien me van dejando los comentarios ahí, en el, en el Facebook ¿listo? yo los voy mirando ¿se escucha perfecto? muchas gracias Lorena Doña María Teresa Bernal, me alegro mucho que esté, ella siempre nos acompaña, Ana y Dali también, Nubia Rojas, Carmen Gio, nuestra Carmencita, la más linda, <risa> listo, qué bueno, qué bueno, listo. Entonces, mientras tanto, vamos a empezar a hacer nuestro calentamiento, movilizamos articulaciones, entonces, empezamos. Tomo aire, y bote largo, tomo, y voto, tomo, voto, tomo aire, voto, tomo, voto, tomo aire, voto, tomo, voto, me preparo, manitos acá, en los hombros. Empezamos, tomo aire y los llevo hacia atrás listo, otra vez, tomamos y adelante, eso, muy bien, tome aire, hacia atrás, muy bien, tomas aire, botas, eso, super, tomas aire, botas, y la última, tomamos aire y botas, ¿Listo? Manitos acá en la pierna. Tomamos aire y nos vamos de lado. Nos devolvemos. Tomas aire. Botas. Otra vez. Tomas. Botas aire. Eso. Tomas. Y botas. Tomas aire. Botas. Tomas y botas. Muy bien. Toma aire. Bota. Tomas aire. Y botas. ¿Listo? Piernitas al frente. Tomamos aire. Botamos. Tomamos. Botamos. Tomamos aire. Botamos, tomas aire, botas, tomas aire, botas, muy bien, otra vez tomas, botas, y la última, tomamos y botas, ¿listo? acá en la espalda va, va, tomas aire botas listo tomas aire botas toma aire bota super tomas aire botas eso tomas aire botas eso. Y la última, toma aire y botas. Listo. Eso. Manito, pierna la frente, pierna izquierda atrás. Tomamos, empujamos. Muy bien. Tomas aire, botas. Trata de no levantar el talón que se queda atrás. Toma bota aire, toma, botas aire, muy bien, tomamos, botamos y tomamos y botamos, eso, listo, manitos acá a los lados, tomo aire, abro, la, abro y giro en la cintura, Tomo aire, voto, muy bien, tomamos y votamos, tomamos, votamos, tomamos, votamos, las últimas dos, tomamos, votamos, tomamos, votamos, y la última, tomamos y botamos. Eso, en el puestico vamos soltando un poquitico las manos, ¿listo? Vamos a empezar a hacer nuestro estiramiento inicial, acuérdense que siempre hacemos un calentamiento previo, después hacemos nuestro estiramiento, ¿listo? Se me había olvidado comentarles y es muy importante, se me olvidó al inicio. Si usted está tomando medicamentos orales para la atención, ¿sí? Es momento de que se los tome, si se los tomó el día de ayer y todavía no ha pasado su mecanismo de acción, ¿listo? No importa, pero si hoy se los tienes que, se los tienes que tomar, tómatelos, ¿listo? Los medicamentos para el corazoncito si estamos teniendo alguna arritmia, todos esos medicamentos, la aspirina, todo ello, ¿listo? Si estás usando inhaladores, Colócate en tu inhalador, sí, si te lo colocaste ayer y ya se pasó su mecanismo de acción, aplícate los dos puff o dependiendo de los puffs que te haya mandado tu médico para poder hacer el ejercicio para que estés broncodilatado, ¿listo? Es muy importante hacer eso. Entonces, mientras tanto, como ya hicimos nuestro calentamiento inicial y ahorita vamos a movernos un poquitico más, vamos a hacer nuestros estiramientos. Entonces, empezamos. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, once, 12, 13, 14, te devuelves despacito, cambias de mano y llevas la cabeza hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 y 15. Manito lo lleva al lado contrario, mano derecha, mano izquierda coge sobre el brazo, no sobre el co sino sobre el brazo, empujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de bracito, bracito izquierdo, mano derecha empuja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 y cambiamos manito al frente. Empiezo 1, sin doblar codo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9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 y 15, te coges de una superficie estable como lo es una mesa, una silla. Empezamos. 1, hacia atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Te coges de una sillita. Si no, si no puedes mantenerte, empezamos, nos llevamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pie derecho al frente, pie izquierdo atrás. 1 sin levantar el talón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, cambiamos de pierna. Piece. Pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo, chicuelos. Vamos a empezar entonces. Listo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces a hacer nuestra clase. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que nos vamos a mover de un lado al otro, ¿listo? Voy a bajarle un poquitico porque creo que está un poquito duro. Cayó la señal, entonces vamos a empezar nuestro eh, calentamiento para el kickboxing, entonces mientras tanto eso se mantienen bracitos al frente ¿listo? eso muy bien Coméntenme si la música se, se escucha bien ¿listo? llevamos los bracitos al frente eso a los lados uno dos tres 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 4, 5 a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, al lado, muy bien, eso arriba, dos, eso, puños, muy bien, super. ¡Eso! Nos vamos de lado. De lado y mando el puño a frente. Tomo aire por la nariz y boto lentamente por la boca. ¿Listo? Me voy a quedar en un solo lado. Trabajamos oblicuos. ¡Eso! Vamos cinco. Al otro lado. Uno un poquito, eso. Ahora de la de hacia abajo. Eso. Manda el puño abajo. Eso. Abajo. Abajo. hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambia. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Me voy hacia los lados. ¿Listo? Eso, bajo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tomo aire y boto por la otra. ¿Listo? Punitos en frente, bajo un poquito, giro, bajo un poquito, giro, bajo un poquito, giro, bajo un poquito, giro. ¿Listo? Toma aire y botas. ¿Listo? Tomas y botas. ¿Vale? Toma aire botas y tomas y botas. ¿Listo? Empezamos. Otra vez. Este movimiento lo vamos a implementar en nuestra sesión todo el tiempo. ¿Listo? Los piecitos van a ir en punta. Este movimiento de brazos es movimiento o de enguardia. ¿Listo? ¿Listo? Nos acomodamos. Como si nos estuviéramos balanceando, ¿listo, chicos? Eso. Pongo aquí el bracito, ¿listo? Empezamos. Uno, puño, puño, esto. Uno, dos. Uno, dos. ¿Listo? Uno, dos. Uno, dos. Esto. Muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Piesito atrás. Eso. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Atrás. Eso. una al frente. Ya. Eso. Pa. Listo. Eso, descansamos Eso, ahí, tomo aire Y boto largo Tomo Y boto ¿Listo? Me voy a posicionar hacia el otro lado O sea que me voy a balancear Con la pierna que estaba atrás, ¿listo? Manitos en guardia Y me balanceo ¿Listo? Eso Mando un puño, puño, puño, dos puños. Uno, dos. Uno, dos. Punto. punto, un, un, dos. Ahora doble. Uno, dos. Y me mantengo. Adelante. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Esto, fuerte ese puño. Ya. Uno, dos. Es doble. ¿Listo, chicos? Toman aire y vuelta largo. ¿Listo? Ahora, quesito atrás. Eso. Uno, dos. Y me voy hacia atrás. Uno, dos. Quesito atrás. Uno, dos. Atrás Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y me mantengo Esto Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Adelante Dos, tres, cuatro Hacia abajo Uno, dos 3, 4, eso, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, al frente, 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, eso, super. Tomamos aire y botamos por la boca, ¿listo? Tomamos aire por la nariz. Tomamos por la boca, ¿listo? Hola Ramón, si sí, es para pacientes eh, de rehabilitación pulmonar, para todo tipo de pacientes se hace de, more de moderada a alta intensidad, eh, para los pacientes de la fundación, ¿listo? Bueno, la música está suave, pero está bien, voy a tratar de subirle entonces más a la música, ¿listo? Bueno, mientras tanto tomen su botellita de agua, eso. Listo, tomamos nuestra botellita de agua y nos preparamos para el siguiente ejercicio, ¿listo? Listo, chicos. Listo. Listo. Adelante. Tomas aire y botas largo. Super. Tomas. Y bota. ¿Listo? Vamos a hacerlo doble. Adelante. Doble. Esto. Y nos vamos de lado. Saltando la cuerda Esto. Nos mantenemos ahí. Vamos ahí. A los lados. Y me mantengo. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Toma aire y botas por la boca. Te mantienes balanceándote, esto, de un lado, al otro. ¿Listo? super. Tomamos aire y botamos patadita al frente. ¿Listo? Patadita al frente, ya. Ahí. Eso. Saltamos la cuerdita. Como si estuvieran saltando el brazo. ¿Listo? Nos preparamos. Tomamos aire y vamos con punta frente. ¿Listo? Uno, dos, tres. A los lados. Se mantiene. Punta frente. Un, dos, tres, cuatro. En el puesto. A los lados. Un, dos, tres, cuatro. Punta frente esto descansa toman aire y botan por la boca esto tomas aire y botas por la boca listo esto nos vamos al frente a los lados uno dos un, dos te mantienes en el puesto uno dos tres cuatro en el puesto un, dos, tres, cuatro. Eso. Tira el tronco. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Un, dos, tres, cuatro. Ya la subiste. A los lados. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Al uno Un, dos, tres, cuatro. Toma aire. Botas. 1, 2, 3, 4, esto, esto, tomas aire y botas, marchas en el puesto, eso, recuperas, Toma aire por la nariz y botas largo, esto, listo, puñitos al frente, esto, nos vamos de lado, 2, 1, Dos veces. ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro. Saltamos el lacito. Uno, dos, tres, cuatro. Nos preparamos. Acuérdense que son cuatro al frente. ¡Eso! Uno, dos, tres, cuatro. Descansamos. Unito al frente. ¡Vamos! Esto. Muy bien. Tomamos aire. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Tomas aire y botas largo. Mantente ahí en posición. Esto. Listo. Toma aire y botas. Una, frente y golpeas. Listo, atacas toma aire, ya, ya, uno, eso, tomas aire, cortas, pa, y te mantienes. Vamos otra vez con los mismos cuatro del frente, ¿listo? Listo, vamos, Súper. toma aire, uno, dos, tres, cuatro, a los lados. Se mantienen en el puesto. 1, 2, 3, 4. Toman aire. A los lados. 1, 2, 3, 4. Se mantienen en el puesto. Toman aire. Y botas. Al frente. 1, 2, 3, 4. Esto. Fuerte. 1, 2, 3, 4. La última. Epa. Uno, dos, fuerte. Tres, cuatro. En el puesto. A los lados. Uno, dos, tres, cuatro. Fuerte. Al frente. Uno. Nos damos un tiempo para a, hacer una pausita y tomarnos un poquitico de agua. Eso. Tomamos un poquitico de agua, muy bien chicos, vamos por la segunda. Ya nuestra frecuencia cardíaca es, empieza a aumentar, ¿listo chicos? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta... Tomamos airecita por la nariz y botamos por la boca, ¿listo? Suavecito en el puesto, un trote suavecito, ¿listo? Eso. Suavecito en el puesto. Eso. Empezamos. Pa. Y te devuelves esto así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos y se devuelve el despacito, ¿listo? Uno, dos. Uno, te cubres, Romperas, te cubres, Uno, dos. Uno, dos. Eso. Ese es va a ser nuestro pasito inicial, ¿listo? Pulito al frente. Esto. Muy bien. Muy bien. Tomamos aire y botamos. Puño al frente. vuelves Uno, dos. Dos puños te cubres. Dos puños te cubres. ¿Listo? esto Vamos a hacer ojo. Uno, dos, gancho. ¿Listo? Uno, dos, gancho. Esto. Uno, dos, gancho. ¿Listo? Ese va a ser nuestro ejercicio. Eso. Uno, dos, gancho. Uno, dos, gancho Eso, de abajo hacia arriba, gancho Te mantienes en el puesto, tomas aire y botas. ¿Listo? Esto. Uno, dos, tres, esto. Vamos tres pasos vamos por el siguiente, ¿listo? Entonces es, uno, dos, tres, conces al oponente, ¡pum! Golpeas con la cabeza. ¿Listo? Empezamos otra vez. Uno, dos, gancho, cojo a mi oponente, golpeo. ¿Listo? Eso, muy bien. Super. Esto, cojo, gancho. Cojo a mi compañera y pum, golpeo. Empezamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Te el despacito. Uno, dos, gancho, corta tu oponente y golpea. Y te mantienes. ¿Listo? Tomas aire y botas. Tomas aire y botas. ¿Listo? Muy bien. esto Tomamos aire y botamos. ¿Listo? Nos mantenemos. Entonces, íbamos en tres pasos, ¿no? Uno de abajo, otro de abajo, gancho, cojo a mi oponente, golpeo, Patar. ¿Listo? Este va a ser nuestro ejercicio, ¿bueno? Eso, mantente ahí, tomas aire y botas. ¿Listo? Empezamos. Uno, dos, diez, dos, tres, cuatro. Y te devuelves. Uno, dos. Gancho. Coges, golpeas. Patar. Eso. Suavecito. Este. Tomas aire y botas suavecito. ¿Listo? Ya, casi. Empezamos. Eso, pam, pam, eso. Te devuelves. Uno, dos, gancho, comes, golpeas, patada. Eso, tomas y vuelves. ¿Listo? Eso, empezamos. Eso, uno, dos, tres. Pam. Te devuelves. Uno, dos, tres. Cojo, golpeo, patada. Descanso. Muy bien. Toma aire y bota. Tomas aire. Empezamos. Dos. Tres. Te devuelves. Uno. Dos. Cancho. Coges, golpeas, patada. Empezamos. Dos. Tres. Eso. Uno, dos, tres, cuatro. Un, golpeo. Me mantengo en el puesto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cojo, golpeo, empujo. Eso. Me mantengo en el puesto. Tomas aire y botas. La última, listo. Muy bien. Dos, tres, uno, dos, tomo, golpeo, pa. Y me mantengo en el puesto. Pa, pa. Uno, dos, tres, tomo, golpeo, empujo. Eso. Tomamos aire y botas. ¿Listo? Tomas aire y botas. Suavecito en el puesto, frotas. Un poquitico. Marchas en el puesto. ¿Listo? Tomas aire por la nariz. Y botas largo con la boca. ¿Listo? Eso, muy bien. Descansa ahí. Eso. Listo, vamos entonces a tomar nuestra botellita de agua, uh -huh. me cuentan cómo van, ¿listo chicos? Eso, gracias Trinidad Telles, Carmen Sallío, ¿cómo están? Coméntenme cómo les ha ido, 24 chicos, ¿listo? Ahí en el puesto, tomamos aire y botamos, tomamos y botamos. Nos vamos con la siguiente siguiente clase eh, siguiente pista, perdón. Entonces vamos a, a empezar, listo? Ahí en el puesto. Mantenemos. Eso. Uno, dos. Taz. Uno, dos, pa, pa. Me mantengo. De abajo, arriba. Uno, dos, esto. Empiezo rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Giro, tiro. Uno, dos, tres, cuatro, tiro, tiro, ta. Uno, dos, tres, cuatro, tiro, ta. Golpeo. ¿Listo? Uno, dos, 3, 4, giro, giro, golpeo. Esto, toma aire y vas tocando por la boca. Vamos a hacer dos ejercicios. Entonces, el primero es: dos pulos arriba, de arriba abajo. Uno, dos, giro, giro, golpeo. ¿Listo? Eso, toma aire y votas por la boca 1 2 3 4 giro giro golpeo golpeo 1 2 3 4 5 6 7 8 eso tomamos aire y votamos empezando 1 golpeo una vez golpeo y me mantengo listo uno atrás, golpe. Esto son dos. Listo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Esto. Uno, dos. Super. Descanso. Listo. Toma y voto. Empiezo. Uno, dos. Tres, cuatro, cambio, cambio, esto. Uno, atrás, golpe atrás, uno al lado. Nos mantenemos así. Tras, esto. Descansamos, tomamos aire botamos, tomamos, botamos. María Elena Villalba. Sí, a veces uno se puede cansar un poquito, ¿listo? Es una actividad que requiere bastante resistencia. ¿Listo? Tomamos aire y botamos y tomamos y botamos. ¿Listo? Toman un poquitico de agua, acuérdense todo el tiempo está tomando agua. Si tienen otro comentario, me dicen. Eso de asma aire, qué lindo. Gabriel Gil, ¿cómo estás, don Gabriel? No coordinamos, vamos a hacerlo más suavecito, ¿listo? Vamos. Vamos, chicos, que sí se puede. ¿Quién dijo que no podíamos? ¿Listo? Al frente. Empiezo. Uno al frente. esto Dance. Miren cómo tengo mis pies. Empiezo. Fuerte. Uno, dos, tres, cuatro. Doble. Uno, dos, tres, cuatro. Me mantengo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Vamos a implementar un pasito nuevo, que es: hago este, de abajo, gancho, de abajo, gancho, listo, abajo, gancho, abajo, gancho, esto, muy bien, tomo aire y otro, de abajo, gancho, de abajo, gancho, esto, y me voy a los lados. ¿Listo? Uno. De abajo, gancho, giro. Me mantengo. Abajo. De abajo, gancho, giro. Abajo. Gancho. Tomamos aire y botamos. ¡Eso! ¡Fuerte! Muy bien. Ahí descansamos, nos recuperamos, tomamos aire y botamos. ¡Eso! Es un ejercicio que es de resistencia y que usted va a tratar de aguantar un poquitico más. ¡Eso! Marchando en el puesto. Es muy fácil, entonces. Son seis pasos, entonces. Empezamos. Uno, dos. Abajo. ¡Eso! Gira, gira. Se mantiene en el plástico. ¿Listo? Y abajo, gancho. Abajo, gancho. Giras, giras. Se mantiene. ¿Listo? ¡Eso! Tomo aire y voto. Listo, vamos a empezar, chicos. ¿Listo? Uno. Giro. Uno, dos. ¿Ya la cogieron, chicos? Esto, tomamos aire. Botamos. De abajo. Uno, dos. Uno, dos. Uno. mantienen. De abajo, gancho. Abajo, gancho. Bracitos aquí al frente como si estuvieran boxeando. Suavecito. Si usted quiere lo hace suavecito, pero generalmente es así. Pero si no, se mantiene en el puesto. Y lo hace rápido. Esto. Tomas aire y botas por la nariz. listo el paso está muy fácil. Entonces, les recuerdo: empezamos. Abajo, gancho. Abajo, gancho. Giro, giro, me mantengo. ¿Listo? Vamos a empezar al frente. Tomas aire. Botas largo. Esto. Empezamos. Uno, dos, abajo. Puño, puño. Te mantienes. Abajo, y eso. Y abajo, gancho. Abajo, gancho. Esto muy bien a los lados. Tomamos aire y botamos. Ejercicios respiratorios. Tomamos y botamos. Van súper chicuelos. Tomas aire y botas, Ana Cecilia Gaviria, que he dicho a verte. Conectada. ¿Listo? Mantenemos al frente. uno al frente. Muy bien. Vamos a empezar con nuestro paso central. ¿Listo? Abajo, gancho. Abajo, gancho. Giras, golpeas. Uno, gancho. Uno, gancho. Lado, lado. Uno, pa. Uno, dos. Uno, dos. Esto. Marchas al, ahí en el cuestito, ¿listo? Tomas aire por la nariz y botas largo por la boca. ¿Listo? Bracitos a los lados, como si estuviera saltando el lazo. ¡Esto! Ya casi vamos a acabar. Muy bien, ya casi vamos a acabar. Al frente, puñitos al frente. Muy bien. Se mantienen ahí. Doble. Nos preparamos para nuestro paso. Uno, gancho, uno, gancho, giras, giras. Mantente. Uno. ta, Abajo, gancho. De abajo, gancho. Lado, lado. De abajo, gancho. Abajo, gancho. Ta, ta. Muy bien. Esto es de resistencia. Ya vamos a acabar. esto Descansamos Tomamos aire por la nariz Botamos por la boca ¿Listo? Bueno, nos mantenemos allí, ¿bueno? Eso La última, la última canción Y acabamos, ¿listo? Empezamos Un, dos Al frente Se mantiene Uno, dos, gancho, gancho Eso uno, dos, gancho, gancho. Uno, dos, uno, dos. Eso. Uno, dos, uno, dos. Eso. Cuatro, de abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Descansa. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 4, 1, 2, 3, 4, eso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso, de abajo, hacia. descansamos, nos vamos, Descansamos. Esto. Vamos con los puños entonces. Empezamos. Uno, dos, golpeo. Atrás. ¿Listo? Me mantengo. Son dos. Un, dos, haz. Súper. Un, dos, tres. Esto. Un, dos, tres. Empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Descansa. Un, dos, tres, cuatro. Descansa. Un, dos, tres, cuatro. tomándolo, lo poquito que nos queda de la clase, vamos con un trote suavecito eso, tomamos aire por la nariz y botamos por la boca, ¿listo? nos vamos puños a los lados ya yeah. ya yeah. eso se mantiene ahí Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cambiamos de movimiento. A los lados. 1, 1, 1 atrás. Esto, 1 atrás. 1. Muy bien. Empiezo al frente. Tomo aire. Foto. Suavecito. Esto. Tomas aire. Y botas. ¿Listo? Eso. A los lados. Esto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. A los lados. Suavecito marchas en el puesto, ¿listo? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Suavecito. Al frente. Eso, tomas aire y botas. Listo. Tomas aire. Y bota. ¿Listo? Tomas aire y bota. Muy bien. Argados. Listo. Suavecito, vamos a abrir a nuestra vuelta la calma, eso, suavecito, tomas aire y botas, muy bien, toma aire y bota largo, listo, frente. suavecito, eso, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro. Tres, dos, uno, abajo. Uno, dos, fuerte ese puño. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansa. Listo, descansa. Suavecito en el puesto, listo. Atrás, puño. ¡Pa! Fuerte, pa! Puño atrás. Eso, como si fuera un codazo, ¿listo? ¡Pa! Atrás, muy bien. Y esto. Ahí, suavecito. Ya casi vamos a acabar. Tomamos aire. Botamos largo por la boca. Eso Suavecito Muy bien Esto, ya casi Toma aire por la nariz Botas por la boca, ¿listo? Un trotadito suave Eso Listo chicos Le vamos entonces A tomar un poquitito de agua Vamos a tomar un poquitico de agua, eso, listo. Entonces, me comentan ahí en la cajita de comentarios cómo les fue, era básicamente ejercicio de coordinación, eh, de fuerza, que tratarán de resistir un poquito más, eh, los pacientes de rehabilitación pulmonar saben que nosotros hacemos un ejercicio, eh, al inicio que es suavecito y después va a ir progresando. No nos podemos quedar suavecito porque si no, no, no ganamos entonces en cuanto a um, progresión del ejercicio. Listo. Vamos a empezar a hacer nuestro eh, estiramiento final. Los chicos de la de rehabilitación pulmonar ya saben más o menos cómo son. Entonces, por favor, se van a colocar las manitos aquí en la cabeza atrás. Doblamos un poquito y empezamos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Listo? Nos vamos de lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cambiamos de lado. Uno... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Giramos. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, Manitos al frente sin eh, doblar los codos, me catorce todo y pulgar. 1, 2, 3, 4, 5, los codos, me cojo todo el pulgar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Llevamos el pie hacia atrás, se cogen de la pared, se cogen de la silla o de alguna. La superficie estable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Cambian de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce y cambiamos. Piecito derecho al frente pie izquierdo atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿listo? ¿Listo chicos? Bueno chicos, eh, nuevamente ofrecemos, ofrezco pues disculpas porque en varias ocasiones se nos eh, cayó el internet, nunca había pasado, pero bueno, esto puede suceder en cualquiera de los casos. ¿Listo? Entonces para que por favor tengan en cuenta les recomendamos que porfis no se queden quietos, que traten de ver diferentes alternativas de entrenamiento, ¿listo? Mm, acuérdense que todos los videos quedan colgados ahí en el muro de la Fundación Neumológica Colombiana Y pues que les damos, la, les damos las gracias por acoger nuestras nuevas alternativas que estamos ofreciendo en la Fundación Bueno, no me despido, eh, fue un gusto haber estado con ustedes en la clase de kickboxing. Había sido un poquito más chévere si hubiera sido todo de corrido Lastimosamente pues no, hoy no nos acompañó como la suerte, ¿listo? Entonces nos estamos viendo eh, a todos los pacientes de la fundación a María Teresa, a Carmen Sallío que son las que casi siempre están conectadas muchas gracias por su compromiso y pues en general a todos nuestros pacientes listo, nos estamos viendo chicos que estén muy bien, Dios los bendiga